Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión os traigo tres lances en la sabana africana, un troll y dos diamantes, y sin más preámbulo, comenzamos. yo vemos una lista adelante, un macho nivel 5, vamos a hacer el lance con el, con el 300, apuntamos y disparamos, nos marcaba 341 como máxima, pudiera darnos el diamante, aunque últimamente bueno, últimamente no casi siempre todos los niveles 5 machos que he visto de Orice han sido troll ya sale perrete como una flecha solamente he conseguido diamantes de, de hembras nivel 4 vamos a seguir mirando, a ver si vemos algún otro animal, la ya ha llegado vamos a ver allí vemos un faco si un faco, sí, un faco. ...que está nervioso, pues todo lo que ha escuchado el, el disparo... ...y vamos a, a recoger nuestro Orice ...vamos a elogiar un poquito a torrete ...que nos está esperando allí sentadito... ...vamos no, sentadito, no, paradito al lado del... ...del animal abatido... ...escuchamos una llamada de abertencia a lo lejos... ...ya nos va a dar uno ...vaya un, un troll, 331... poquito para ser diamante... Pero bueno, es lo que hay, así que vamos a, a disecarlo, que también es un animal muy, muy bonito. Seguimos mirando, a ver si vemos a un animal, o incluso el faco aquel, pero no, el faco ya se nos ha ido. Así que ahora tendremos que, que el ojera perrete lo su buen trabajo. Lo un poquito, vamos a sentarlo para poder premiarlo que si no es complicado el movimiento vamos a ver, perrete venga, una galletita, que lo has hecho muy bien como le gustan las galletas al trago este venga, ahora que te vamos a hacer unas caricias venga, pues si, sí, vamos a darte unas caricias para que te suba el nivel muy bien, perrete eres un perro muy bueno y ahora me vas a dar la patita Venga, dame la patita, campeón, que lo vamos a seguir cazando. Tenemos ahí enfrente un culo menor. Nivel 5 media. Vamos a hacer el lance con el arco, puesto que está cerquita, apuntamos con el telemetro, 13 metros. Y disparamos. Animal abatido. Vamos a, a decir perrete que lo busque. Venga, perrete, búscalo. Vamos a mirar en el lago por si encontráramos algo. No, no vemos nada por la orilla, así que vamos a, a recoger a nuestro, a nuestro cudo. esta parte de Manuel la he encontrado, vente para acá. Que sí, perrete, que sí. Venga, siéntate bonito. Vamos a ver. Vamos a hacer una foto. Muy bien, perrete. Vamos a recogerlo ahora y a ver qué puntuación nos arroja. 33,80, un diamante, muy buen impacto. Madre mía, qué cornamenta más bonita tiene. A ver si es verdad que saca la, la nueva reserva que se está comentando que pudiera ser también en África con más ejemplares. Y vamos a, a felicitar a, a nuestro parrete. Toma parrete, una galleta que lo hace muy bien. Y vamos a continuar con con la caza en la sabana africana miramos por los climáticos vemos un y tenemos un nivel 4, hay un legendario vamos a acercarnos un poquito hasta unos 250 200 y pico para hacer un, un buen lance voy a intentar hacer el, el lance doble Sería bonito que ver como el león atacara al hólice, no, que se quedaran ahí, calmaditos los dos como si no pasara nada, pero bueno. Vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito más, para que no nos cabece, yo creo que desde aquí podemos hacer ya el lance. Cogemos el 300, marcamos los dos animales y disparamos primero el león. Vaya, le hemos, le hemos dado en el culo Le hemos dado en el culo Y vamos a ver si podemos hacer otro tiro Vamos a ver Nada, a ver si vamos a apuntar bien Se nos cabecea Le aguanta mucho la respiración Y ahora Nada, si hemos fallado Eso por aguantar mucho la respiración nos aumenta las pulsaciones Ahora sí Ahora sí le hemos dado Así que vamos a, a recoger los dos trofeos Vamos, perrete Vamos corriendo para allá eh, lo que pasa si aguantas mucho la respiración te aumentan las, las pulsaciones y nos cabecea, nos cabecea el arma claro normalmente como hacemos siempre el lance a un, a un animal pero hacerlo a los dos por querer asegurarlo lo hemos fastidiado y se he dado cuenta el primer tiro al órice le hemos dado en, el, en los cuartos traseros y el segundo simplemente lo hemos, hemos fallado porque nos cabeceaba mucho el arma veis como tengo las, las pulsaciones mira ya vemos ahí los dos animales abatidos vamos a esperar a que nos bajen un poquito desde luego que ha sido un lance bonito el león allí vamos a hacer una captura muy bien y continuamos ya cuando estemos más cerquita diremos a Aperrete que lo busque tenemos aquí el, el lago a la derecha así que la parte Busca, ya sale el perrete como, como un rayo, ya empieza a reunir. Es un león, Ya empieza a gruñir. No le gusta, no le gustan los leones. Vamos a ver que se siente y vamos a hacer una, una fotito con nuestro león. got the follow strikes un paramos mejor ve y otra y vamos a, a recoger a nuestro león un diamante 49 con 70 una puntuación muy muy muy buena muy buen impacto escuchamos las la llamadas de atención de otros animales y vamos a, a recoger al, al orice Un oro nivel 4, 289, 10 Como veis, el primero le dimos en los cuartos traseros Y el segundo impacto ya lo, lo abatimos Aunque fallamos el, el del medio Pero bueno, vamos a, a ir a por perrete Vamos a mirar, si vemos, mira, ahí tenemos Un nivel 3, otro orice Nada, vamos a, a felicitar a perrete Y luego pondremos el mapa A ver, una galletita muy bien perrete, eres un perro muy bueno y vamos a sí, muy bien sentadito el bloqueamos un poquito y vamos a, vamos a poner el mapa B6 lago, en este lago he, he batido varios diamantes es una muy buena zona para diamantes y míticos y voy a montar el vídeo